se yo, a nuevamente aquí contigo y te voy a mostrar rápidamente cómo hacer un cuadrito reciclado. Anteriormente te había mostrado cómo dibujar un dibujo cualquiera en un papel o en un pedazo de cartulina o que tengas un, eh, un pedazo de... Eh, de papel para para pintar con óleos o acrílicos porque este de aquí es papel bone es un poco delgado entonces no podemos usar acrílicos y yo voy a usar lo que es crayolas a la crema son una especie de como de plumones y son muy cremosos y tienen eh, una densidad y eh, mm, cremaza, te la voy a hacer ver para que puedas verla son crayolas a pastel eh, si no tienes estas o no o no, mm, no sabes cómo buscarlas, puedes usar las crayolas normales ahora si no deseas el tono que sea mm, un poco lústico puedes usar los colores ahora si tienes la cartulina especial para poder usar un color acrílico entonces usa los acrílicos ¿No? queda una tonalidad como te digo pastel bien entonces vamos a pintarlo para poder pasar al siguiente paso que va a ser Busca eh, cartón, pedazos de cartón reciclado de cajas Ahora te voy a mostrar la densidad Este de aquí es delgado Estos son de cajas de vino, de cajas de, de, de, galle de galletas, no Las cajas de galletas es esta, más gruesa que es doble, como lo puedes ver esto es lo que vamos a utilizar para hacer un marco de las fotos bien, vamos al siguiente paso yo ya estoy avanzando con el tono mi gato como es un poco rojizo con pintitas eh, amarillas lo estoy haciendo eh, para que se vea un poco divertido digamos las caricaturas siempre tienen que ser divertidas los tonos las caritas y vamos a hacer un poco de la luz en el cabello y la, la nariz vamos a darle un tono de rosa muy fuerte en la nariz de iona Entonces, ¿cómo quedaba? Aquí. Acá, tenemos, se ve? La tonalidad que le he dado al pato y al <risa> Bien, entonces, para pasar, vamos a dejar. Si deseas, puedes darle más color, más ánimo. Eh, esto te lo dejo a, a, a tu elección. Yo solamente he hecho para que tengas una idea. Vamos a darle un tono. Um, vamos a ponerle un poco de molde un círculo para que no se vea muy, muy serio se sí, sí, va dando el círculo para que pase la miseria y le doy ahora una tonalidad más baja, que es este mí. Entonces le doy una parte de fondo como si fuese una, una especie de sombra. De aquí para dar una, una imagen que sea de sombrita resaltando más la parte de la sombra bien entonces ahora pasamos el siguiente paso que sería hacer el marco vamos a medir en nuestro cartón grueso vamos primero a medir tanto el largo como el ancho aquí es 14 y medio y de alto es 10 centímetros y medio quizás para ti sea diferente vamos a medir cuánto aproximadamente va a ser cada bastón bastón va a ser de un centímetro entonces vamos a, vamos a, a dibujar aquí y vamos a darle de un centímetro vamos a cortar entonces ahora las líneas con mucho cuidado de no cortarse los dedos por favor este cartón es este más grueso es un poco dificultoso pero no es difícil porque ya está abierto así podemos cortarlo con la tijera para hacerlo más fácil y vamos a dar un poco nos faltamos un Que tenemos que Ahora sí. No me si queda un espacio, pero esto, Nos podemos cortar con la tijera y lo restante ahora será más fácil un cartón muy grande y ancha cortamos el exceso siempre guiándonos por la línea que hemos hecho del lápiz Mucho cuidado de no cortarse los dedos, por favor. Si van a trabajar con niños, mucho cuidado. Aquí, esta Ya está cortada. Lo cortamos la otra parte. Cortamos el exceso igualmente aquí para tener el castoncito hecho para el marco.